Поехали! No, ¿eh? ¿Qué, qué ritmo tú mismo? está bien está bien yo soy laura cero ya sushi, ya le toca. Te vas a cuidar. ¿eh? mucha Bueno, a nuestras horas no estamos. ¿Te vienes conmigo o te más? Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Muy bien, mira el suelo, mira el suelo. Suelo. Está flipando, dónde estoy? Ay, tienes que levantar, ¿Tienes que levantar aquí. ¿Eh? cascos muy largos. Bien. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que no ve con el pelo tan largo. A ver, que puedas ver tú todo. Que te ubique. ¿Eh? Sí, yo soy Laura Te quiero uh! <risa> <risa> Tampoco enfadada <risa> Pero es por tu bien Lo vas a entender enseguida ¿eh? Y una manzanita, nunca Yo creo que me puede ayudar un poco No, no manchana, ¿sí? No, infinita. es pequeñita, ¿no? De tamaño, sí, a pesar de ser mayor, sí, lo voy a saludar. Como coral, sí, sí es pajita. Mira, Mira que te traen Mira, tiene la brazo. Bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso es lo que tienes que hacer, comer un poquito. ¿Eh? Es que te da la boca súper mal. Tiene 30 y algo, yo no le si quieres ya con eso. Vale. Rico.